Buenas, bienvenidos a un video más. El día de hoy te voy a presentar un video muy especial con una persona que hoy, 12 de diciembre, cumple un año acá en Canadá. Vamos a ver de qué se trata. Hoy, 12 de diciembre... Cumplo un año acá en Canadá, ya es de noche, Luca está durmiendo, estoy esperando a Brandy que venga acá Me acaba de decir que tiene 10 preguntas para hacerme No sé qué me va a preguntar, no me deja mentir en nada Si Por ejemplo, cuando cuento una historia para hacerla un poquito más graciosa Le meto un poquito de azúcar o le meto un poquito de color y exagero Y en vez de decir, bueno, sí, di como 20 vueltas No, di es solamente 5 vueltas, esa es Brandy ¿Qué mejor que ella que me haga una entrevista después de un año acá? Así que bueno, vamos a probar el día de hoy siendo yo el entrevistado. No vamos a hacer magia y que esté Brandy cuando abra los ojos. a okay. hablar primero? A ver mi español ser. Está bien, pero habla fuerte, no. Ah, bueno. Estás conociendo vos el programa. Sí, bueno, la, Todos no me conocen. Sí, pero cuando sí. Es como que vos estás llevando a hola. Como so, vos sos yo. Tengo Toma. <ríe> hola, guys. Hola, gente. Buenas. Buenas. Aquí estamos en la entrevista de un año de Chalo Azulay en Canadá. Un año. ¿Se pasó rápido el tiempo o se pasó lento? Creo que pasó rápido. Que De repente estamos ahora ya al fin de año. Y estamos ya en diciembre. Ya estoy un año acá no en Opúcar. Ah, para mí no pasó. ¿Se ¿Pas pasó lento? Sí. Yo creo que por el COVID. Bueno. Otra cosa, para que todos sepan, siempre pensamos diferente en todo. En todo. Entonces, esta es la primera pregunta: es obvio que va a ser diferente. Una palabra o dos o tres, si no puedes en uno describir de, de tu tiempo aquí hasta ahora: felicidad, eh, espera, esperanza, esperando y que seguimos esperando y futuro. Felicidad porque, bueno, estuve nueve meses sin ustedes dos y, y de repente estar acá es, está buenísimo. Espera, es porque estaba esperando mis papeles que no salen todavía. Justo ahí hicimos una llamada y que. Que es lo mismo, que está en proceso. Está en proceso. Futuro. Futuro. Porque veo el futuro de nosotros tres y Luca creciendo acá. Pues de un año de estar, bueno, más de un año, casi dos años de estar afuera de México. ¿Qué es lo que extrañas de ahí? Bueno, de Carmen la simpleza de salir a caminar. A... Yo también, mucho, mucho, la vida de caminar. Eso, de salir a... La... Cualquier día. Salir a... abrir la puerta y salir a caminar en OJ. En... Y que todo esté short. cerca. Eso. Extraño un poco a mis amigos también y eh, mi profesión, mi trabajo. Me extraño hacer sí, lo que a mí sí. me gustaba. Eso fue un gran cambio. Sí. Todo del clima, ¿cuál, ahora que ya viviste los cuatro estaciones? Obvio, el invierno es como más largo, pero son cuatro. Otoño sí. es así cortito. ¿Cuál es tu favorito? La primavera me gusta porque me hizo colar mucho a, a Rosario en la primavera. Ay, claro. Puede ir en remerita, pero en la noche es abusito, pero no hace tanto frío ni tanto calor. Está en el medio. Todo el mundo habla de la gente de Canadá, que son muy nice, que son muy buenas. ¿Vos qué pensás de la gente? O sea, ¿es verdad o...? Igual ya conocía mucho, yo conocía muchos canadienses, igual tengo muchos amigos y conocidos. Uh -huh. Pero sí, para mí son buenos, son amables, son, son ingenuos, son atentos. ¿Vos siempre, casi desde 18, 19, diste lejos de tu familia? Cuando estamos en México, estamos lejos de la, las dos familias. Cómo se siente viviendo cerca de suegros. No sé la palabra. In-laws. In-laws. Sister-in-laws. cuñadas. Cuñadas. Así. ¿Qué tal? Está bueno porque sabes que de repente si vos te ocupas, estás trabajando y yo me ocupo con hacer algún video y alguien tiene que cuidar a Luca, están ahí. Que eso más que nada es lo que queríamos. Mm -hmm. Que cuando una de las... De los, sí, a de no la, dejarlo con cualquiera. Una de las grandes razones buscamos venir acá era para que estar cerca de familia. Sí. Entonces yo creo que sí ayuda. Si vos estás bien y cerca de tu familia, yo sé que vos estás eh, contenta. Entonces a mí me pone más tranquilo. ¿Estás diciendo toda la verdad aquí? <risa> bueno, bueno, me <risa> También hay cosas difíciles de, de tener la familia, a veces se meten o sus opiniones y cosas así que seguro que no querés decir, pero yo sé que es la verdad y yo también lo siento, porque cuando los tiene de lejos no se meten en nada, claro. no se pueden, pero realmente los beneficios y el apoyo y el amor y todo eso está mejor que los contra. ¿Cómo está la comida aquí en Canadá? Es que en realidad nosotros comemos fácil. ¿Cuál el, es el, el plato más el plato, famoso? El Putin. El Putin. Que Pero, podemos comer bastante. Claro. Pero en realidad comemos fácil. Ensaladas, pollo, carne, eh, sándwiches, eh, pizza. Sí. ¿Pero te gusta la comida? Sí. Salimos un par de veces a restaurantes. Sí. Hay mucha variación aquí, mucho, mucho, mucho, ¿no? Sí. Mucha cultura, mucha comida buena. Eso me gustó también. Al no haber una, un, plano, un plato típico de acá, como hay muchos inmigrantes, los inmigrantes <coughs> traen su comida, ¿no? Right. Hay mucho de shawarma, hay, hay de Palafel, hay de Ucrania, están los perogis, Hay mexicanos, mexicanos, se puede encontrar muchas cosas. Viviendo en Canadá durante la pandemia. Yo creo que tuvimos suerte de, de estar acá, en Canadá, con, el, con la pandemia. Los beneficios que nos, que nos dieron, las facilidades que el gobierno apoyó, la gente que se cuidaba, tenías que aplicar y el gobierno te apoyaba si, si perdías tu trabajo por la pandemia y cumplieron. Nosotros que viajamos mucho no lo vimos en muchos sí, lados. Decimos muchas veces que, que bueno que estuvimos aquí. ¿Tres cosas buenas de Canadá? La tranquilidad que siento cuando salgo a caminar, eso es, no lo negocio por nada, salgo a pasear a la perra a las 11 12 de la noche y no pasa nada. Sí. Digamos que tampoco está perfecto aquí, también no. hay bandas y que hay drogas y que hay esa cosa, pero también, son muy claro. controlados y son muy entre ellos y casi casi no se ve. Por eso no es que el paraíso, no hay... no. en todo el mundo existe sí. lo malo también. Sí. Y acá pero, a lo mejor podemos salir, nos puede pasar algo. No digo que no. Sí, pero, pero la vida diaria. Pero sí, yo me siento tranquilo diaria. al salir. La gente me gusta mucho. Y por lo que veo y por lo que aprendí con el tema de los vlogs, puedes tener un futuro. O puedes eh, mejorar eh, laboralmente la o vida. profesionalmente. Tres, cinco años, comprar una casa. Como que puedes proyectar a futuro. Uh -huh. Eso sí me gusta. Las tres cosas no tan buenas. El tema de los papeles que se tardan un montón eso me, me, me tiene así cuando llega a menos 40 y la que pasa que es muy básico quejarme del clima vas es, muy bien eh este año ya te acostumbras es muy fácil super... quejarme es muy fácil quejarse del clima lo primero que voy a decir no el frío. es frío te acostumbras? qué haces yo? muy bien, chelo al principio sí al principio sí me acuerdo <risa> me Quería ir a la semana. Eso, era, vos con el frío, fuiste yo con los geckos en México, ¿no? Sí. O sea, eras fin de mundo, sí. literal. Pero este año como si nada, de verdad, mejor que yo. Está todo en la cabeza, por eso. Si te mentalizas de que es así, y ya está, ¿no? Y más que sabes que viene primavera-verano, claro. que se puede disfrutar. Lo que sé que no te guste, o no bueno, que no te gusta, pero que en invierno. Ya está oscuro a las cuatro y media uh, del, de la tarde. Eso sí. El día está súper corto y te hace todo raro. Amanece a las 8 de la mañana y oscurece a las 4 de la tarde. Bueno, último. Tomamos la decisión correcta. De venir. De venir. Sí, totalmente. Más allá de las cositas malas que no nos pueden gustar o la desesperación que podemos llegar a tener por cosas. Totalmente. Yo creo que sí. Por, por nosotros Y por, por, por Luca sí, que No es muy fácil El, el cambio no, no fue súper fácil Para vos, para nosotros Luca creo que fue lo más fácil Los lo niños siempre, se adaptan súper bien Lo que siempre digo en el blog uh -huh. A los padres que me preguntan Y mi hijo, los hijos son los que Más adaptan y así rapidísimo Feliz año Aniversario Gracias Si quieren en el próximo Yo las preguntas clavo a vos ¿Qué me vas a pasar? ¿Por qué? Ahí ponen los comentarios. Si hay más de 100 comentarios. <risa> Preguntas para Brandy. Y llegamos al final de otro video más. Te quiero agradecer. Como ya podés ver, hace un poquito más de frío. Ya empezamos a estar en como menos 10 y ya, ya para abajo. Primero, gracias por, por ver el video. Espero que te haya gustado. Y bueno, por celebrar conmigo <risa> brindando este año... Acá en Canadá. Acordate que si querés que haga un video con preguntas para Brandy, mandame tus preguntas. Acá te voy a dejar mi Instagram para que lo mandes por privado. Ah, pero no me mandes al frente, eh. Nah, todo bien. Como deseo también de fin de año, deseo que empieces a consumir un poquito más de YouTube. Empieces a ver que hay mucha gente que tiene mucho contenido, con mucho talento. Y dejes un poquito de lado la televisión que ya... No... Ya tanto la consumimos de chiquito en diferentes partes del mundo. Ahí en Argentina también, como podés ver, eh, Damián Cook, el chico este de la basura semanal. Te lo resumo. Rada, está Merakio. Están varios que tienen buen contenido. También tenés canales de YouTube del estilo que yo hago. Eh, como por ejemplo, Planeta Juan, de eh, Diego Reina. está Hay una chica que se llama Dana Está Yo Soy Rafa. Está Nelson Reyes. Hay varios parejitas que también hacen lo mismo más o menos ya con más tiempo de hacerlo, y apoyar a los creadores que, que nos hace falta que la gente nos vea y nos apoye. Así que acá te voy a dejar todos los links de todos los canales que te nombré, y bueno, si tenés tiempo para hacerlo, mirá y te invito a que veas que hay muchas cosas de calidad y muy buen contenido. Así que bueno, te agradezco una vez más, yo soy Chelo, estoy acá en Edmonton, soy de Rosario, Argentina, avanti antes y avanti siempre. Nos vemos. Bien. Bien. Bastante bien. Salud. Salud. Chao.